Piense y hágase rico de Napoleón Hill Introducción El hombre que pensó la manera de asociarse con Tomás Alva Edison En verdad los pensamientos son cosas, y cosas poderosas además, cuando se mezclan con determinación de propósito, persistencia y un deseo ardiente de convertirlos en riquezas u otros objetos materiales. Hace poco más de 30 años, Edwin Winsor Barnes descubrió cuán cierto es que los hombres en realidad piensan y se hacen ricos. Su descubrimiento no se produjo en un abrir y cerrar de ojos. Llegó poco a poco, comenzando con un deseo ardiente de convertirse en un socio comercial del gran Edison. Una de las características principales del deseo de Barnes era que era preciso, Quería trabajar con Edison, no para él. Observa de manera atenta la descripción de cómo hizo para convertir su deseo en realidad y comprenderás mejor los 13 principios que conducen a la riqueza. Cuando ese deseo o impulso de pensamiento apareció por primera vez en su mente, no estaba en condiciones de actuar en consecuencia. Dos dificultades se interpusieron en su camino y no conocía al señor Edison. Y no tenía suficiente dinero para pagar su pasaje de tren a Orange, New Jersey, estas dificultades fueron suficientes para disuadir a la mayoría de los hombres de hacer cualquier intento por realizar el deseo, pero el suyo no era un deseo ordinario, estaba tan decidido a encontrar la manera de realizar su deseo que finalmente decidió viajar como polizón en lugar de ser derrotado. Para los no familiarizados con el término, esto significa que fue a East Orange en un tren de carga sin pasaje. Se presentó en el laboratorio del señor Edison y anunció que venía para hacer negocios con el inventor. Años más tarde, al hablar del primer encuentro entre Barnes y Edison, el señor Edison dijo, se paró allí frente a mí luciendo como un vagamundo común, pero había algo en la expresión de su rostro que transmitía la impresión de que estaba decidido a conseguir lo que había venido a buscar. He aprendido, a partir de años de experiencia con hombres, que cuando un hombre en realidad desea algo tan profundamente que está dispuesto a arriesgar todo su futuro en un solo giro de rueda para conseguirlo, es seguro que ganará. Le di la oportunidad que me pidió, porque vi que había tomado la decisión de permanecer al margen hasta que lo lograra. Los acontecimientos posteriores demostraron que no se cometió ningún error. Lo que el joven Barnes le dijo al señor Edison, en una ocasión, fue mucho menos importante de lo que pensaba. Edison mismo lo dijo. No pudo haber sido la apariencia del joven lo que le dio su comienzo en la oficina de Edison, porque eso definitivamente estaba en su contra. Lo que contaba era lo que pensó. Si el significado de esa declaración pudiera transmitirse a todas las personas que la lean, no sería necesario el resto de este libro. Barnes no consiguió su asociación con Edison en la primera entrevista. Tuvo la oportunidad de trabajar en las oficinas de Edison, con un salario regular, haciendo un trabajo que no era importante para Edison. Pero lo más importante para Barnes era que le dio la oportunidad de exhibir su mercancía, donde su socio previsto podía verlo, Pasaron los meses. Aparentemente no pasó nada para lograr la codiciada meta que Barnes había establecido en su mente como su propósito definido principal. Pero algo importante estaba sucediendo en la mente de Barnes. De manera constante intensificaba su deseo de convertirse en el socio comercial de Edison. Los psicólogos han dicho de manera correcta que cuando uno está realmente listo para algo, aparece. Barnes estaba listo para una sesión comercial con Edison. Además estaba determinado a permanecer listo hasta conseguir lo que había buscado. No se dijo a sí mismo, «Ah, vale, ¿de qué sirve? Supongo que cambiaré la opinión e intentaré conseguir un trabajo de vendedor». Pero sí dijo, vine aquí para hacer negocios con Edison y lograré este fin si es necesario el resto de mi vida». Lo decía en serio. ¿Qué historia diferente tendrán que contar los hombres si tan solo adoptaran un propósito definido y mantuvieran ese propósito hasta que tuvieran tiempo de convertirse en una obsesión que los consuma? Quizás el joven Barnes no lo sabía en ese momento, pero su enorme determinación, su persistencia en mantenerse al margen de un solo deseo estaba destinado a acabar con toda su oposición y brindarle la oportunidad que buscaba. Cuando llegó la oportunidad apareció de una forma diferente y desde una dirección diferente a la que Barnes había esperado. Ese es uno de los trucos de la oportunidad. Tienes la astuta costumbre de colarse por la puerta trasera y a menudo se disfraza de desgracia o de derrota temporal. Quizás es por eso que tantos no reconocen la oportunidad. El señor Edison acababa de perfeccionar un nuevo dispositivo de oficina, conocido en ese momento como máquina de dictar Edison, ahora Edifon. Sus vendedores no estaban entusiasmados con la máquina, no creían que se pudiera vender sin un gran esfuerzo. Barnes vio la oportunidad, se había colado de manera silenciosa, escondida en una máquina de aspecto extraño que no interesaba a nadie más que a Barnes y al inventor. Barnes sabía que podía vender la máquina de dictar Edison, le sugirió esto a Edison y rápidamente tuvo su oportunidad. Vendió la máquina, de hecho, la vendió con tanto éxito que Edison le otorgó un contrato para distribuirla y comercializarla en todo el país. De esa asociación empresarial surgió el tema hecho por Edison e instalado por Barnes. La alianza empresarial ha estado en funcionamiento durante más de 30 años. Con ello, Barnes se ha hecho rico en sus finanzas, pero ha hecho algo infinitamente más grande ha demostrado que uno realmente puede pensar y hacerse rico. No tengo forma de saber cuánto dinero real ha valido para Barnes ese deseo original. Quizás le haya dado 2 o 3 millones de dólares, pero la cantidad, sea la que sea, se vuelve insignificante si se compara con el mayor activo que adquirió en forma de conocimiento definitivo, de que un impulso intangible del pensamiento se puede transmutar en su contraparte física. Por la aplicación de los pilares ya conocidos, Barr literalmente pensó que estaba asociado con el gran Edison, se pensó una fortuna. No tenía nada para empezar, excepto la capacidad de saber lo que quería y la determinación de mantenerse firme en ese deseo hasta que lo realizó. No tenía dinero, tenía poca educación, no tuvo ninguna influencia, pero tenía iniciativa, fe y voluntad de ganar. Con esas fuerzas intangibles se convirtió en el hombre número uno junto al mayor inventor que jamás haya existido. Ahora, veamos una situación diferente y estudiemos a un hombre que tenía mucha evidencia tangible de riqueza, pero la perdió porque se detuvo a un metro de la meta que estaba buscando. A un metro del oro. Una de las causas más comunes del fracaso es el hábito de renunciar cuando uno se ve superado por una derrota temporal. Toda persona es culpable de este error en un momento u otro. Un tío de R.U. Darby fue atrapado por la fiebre del oro. En los días de la fiebre del oro y se fue al oeste a excavar y a hacerse rico. Nunca había escuchado que se había extraído más oro del cerebro de los hombres que al que se haya extraído de la tierra. Hizo un reclamo y se puso a trabajar con pico y pala. La marcha era difícil, pero su ansia de oro era precisa. Después de dos semanas de trabajo, fue recompensado con el descubrimiento del mineral brillante. Necesitaba maquinaria para llevar el mineral a la superficie. En silencio, cubrió la mina, volvió sobre sus pasos hasta su casa en Williamsburg, Maryland y les contó a sus familiares y algunos vecinos sobre la huelga. Reunieron dinero para la maquinaria que necesitaban y lo enviaron. El tío y Darby volvieron a trabajar en la mina. Se extrajo el primer vagón de mineral y se envió a una fundación. Los resultados demostraron que tenía una de las minas más ricas de Colorado unos cuantos coches más de ese mineral, saldarían las deudas, luego vendría el gran enriquecimiento de ganancias, se perforó más abajo, se elevaron las esperanzas de Darby y el tío, entonces sucedió algo, la beta del mineral de oro desapareció, habían llegado al final del arco iris y la olla de oro ya no estaba ahí, continuaron perforando, tratando desesperadamente de recuperar la beta de nuevo, todo fue en vano, finalmente decidieron renunciar, vendieron la maquinaria a un chatarrero por unos cientos de dólares y tomaron el tren de regreso a casa, algunos hombres chatarreros son tontos, pero este no. Llamó a un ingeniero de minas para que examinara la mina e hiciera algunos cálculos. El ingeniero informó que el proyecto había fracasado porque sus propietarios no estaban familiarizados con las fallas sísmicas. Sus cálculos demostraron que la beta se encontraría a solo un metro de donde los Darby habían dejado de perforar. Ahí es exactamente donde él se encontró. El hombre chatarrero ganó millones de dólares en el mineral de la mina porque sabía lo suficiente como para buscar un consejo experto antes de darse por vencido. La mayor parte del dinero que se destinó a la maquinaria se obtuvo gracias a los esfuerzos de R.U. Darby, que entonces era un hombre muy joven. El dinero provenía de sus familiares y vecinos, por la fe que tenían en él. Pagó cada dólar aunque tardó años en hacerlo. Mucho después, el señor Darby se recuperó de su pérdida cuando descubrió que el deseo se puede transmutar en oro. El descubrimiento se produjo después de que se dedicara al negocio de la venta de seguros de vida. Al recordar que perdió una gran fortuna, porque se detuvo, a un metro del oro, Darby aprovechó la experiencia del trabajo que eligió, con el simple método de decirse a sí mismo, me detuve a un metro del oro, pero nunca me detendré porque los hombres digan no, cuando les pida que me compren un seguro. Darby es uno de un pequeño grupo de menos de 50 hombres que venden anualmente más de un millón de dólares en seguros de vida. Él debe su persistencia a la lección que aprendió de su habilidad de renunciar en el negocio de la minería de oro. Antes de que el éxito llegue a la vida de cualquier hombre, él se asegura de encontrar muchas derrotas temporales y quizás algún fracaso. Cuando la derrota se apodera de un hombre, lo más fácil y lógico es renunciar. Eso es exactamente lo que hace la mayoría de los hombres. Más de 500 de los hombres más exitosos que ha conocido este país. Le dijeron al autor que su mayor éxito es sólo un paso más allá del punto en el que la derrota los había alcanzado. El fracaso es un estafador, con un agudo sentido de la ironía y la astucia. Es un gran placer hacerte tropezar cuando el éxito está casi al alcance. Una lección de persistencia de 50 céntimos. Poco después de que el señor Darby recibió su título en la universidad de tiempos difíciles y decidió aprovechar su experiencia en el negocio de la minería de oro, tuvo la suerte de estar presente en una ocasión que demostró que no, no significa necesariamente que no. Una tarde estaba ayudando a su tío a moler trigo en un molino antiguo. Su tío operaba una granja en la que vivían varios granjeros afroamericanos. En silencio se abrió la puerta y una niña pequeña faramericana, la hija de un inquilino, entró y se quedó cerca de la puerta. El tío miró hacia atrás, vio a la niña y le gritó con brusquedad. ¿Qué queréis? De manera sumisa, la niña respondió. Mi mamá dice que le envié 50 céntimos. No lo haré, dijo el tío. Ahora corre a casa. Sí, señor, respondió la niña. Pero ella no se movió. El tío siguió adelante con su trabajo, tan ocupado que no prestó suficiente atención a la niña como para observar que ella no se fue. Cuando miró hacia arriba y la vio todavía parada ahí, le gritó, te dije que fueras a tu casa, ahora vete o te golpearé con una vara. La niña dijo, sí señor, pero no se movió ni un centímetro. El tío dejó caer un saco de grano que estaba a punto de verter en la tolva del molino. Tomó una duela de barril y se dirigió hacia la niña con una expresión en su rostro que indicaba problemas. Darby contuvo la respiración, estaba seguro de que estaba a punto de presenciar un asesinato. Sabía que su tío tenía temperamento feroz. Sabía que se suponía que los niños afroamericanos no debían desafiar a los blancos en esa parte del país. Cuando el tío llegó al lugar donde estaba la niña parada, ella rápidamente dio un paso adelante, lo miró a los ojos y gritó a todo pulmón. Mi mami tiene que tener 50 céntimos. El tío se devolvió, la miró un minuto, luego lentamente dejó la duela de barril en el suelo, se metió la mano en el bolsillo, sacó medio dólar y se lo dio. La niña tomó el dinero y retrocedió lentamente hacia la puerta sin apartar la vista del hombre que acababa de conquistar. Después de que ella se fue, el tío se sentó en una caja y miró por la ventana hacia la nada durante más de 10 minutos. Estaba reflexionando, con asombro, sobre la paliza que acababa de recibir. El señor Darby también estaba pensando. Esa fue la primera vez en toda su experiencia que había visto a una niña afroamericana dominar deliberadamente a una persona blanca adulta. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué le sucedió a su tío? ¿Qué le hizo perder su fiereza y volverse dócil como un cordero? ¿Qué extraño poder usó esta niña que la convirtió en dueña de su superior? Estas y otras preguntas similares pasaron por la mente de Darby, pero no encontró la respuesta hasta años después cuando me contó la historia. Curiosamente, la historia de esta insólita experiencia le fue contada al autora en El viejo molino, en el mismo lugar donde el tío recibió su paliza. Curiosamente, también dediqué casi un cuarto de siglo al estudio del poder que permitió a una niña afroamericana ignorante y analfabeta conquistar a un hombre inteligente. Mientras estábamos allí en ese viejo molino mohoso, el señor Darby repitió la historia de la conquista inusual y terminó preguntando, ¿qué podéis sacar de esto? ¿Qué extraño poder usó esa niña que azotó tan completamente a mi tío? La respuesta a su pregunta se encuentra en los principios descritos en este libro. La respuesta es directa y completa. Contiene detalles e instrucciones suficientes para que cualquiera que pueda entender y aplicar la misma fuerza con la que tropezó accidentalmente esta niña mantén tu mente abierta y observarás exactamente qué extraño poder vino al rescate de la niña. Vislumbrarás este poder en el próximo capítulo. En algún lugar del libro encontrarás una idea que acelerará tus poderes receptivos y pondrá a tu disposición para tu propio beneficio este mismo poder irresistible. La conciencia de este poder puede llegar a ti en el primer capítulo o puede aparecer en tu mente en algún capítulo posterior. Puede venir en la forma de una sola idea o puede tener la naturaleza de un plan o un propósito. Una vez más, puede hacer que regreses a tus experiencias pasadas de fracaso o derrota y sacar a la superficie alguna lección mediante la cual puedas recuperar todo lo que perdiste a través de la derrota. Después de que le describía al señor Darby el poder que usaba inconstantemente la niña afroamericana, rápidamente volvió sobre sus 30 años de experiencia como vendedor de seguros de vida y reconoció de manera franca que su éxito en ese campo se debía en gran medida a la lección que había aprendido de la niña. El señor Darby señaló, Cada vez que un prospecto intenta despedirme sin comprar, veía a esa niña parada ahí en el viejo molino, sus grandes ojos brillantes y desafiantes y me dije a mí mismo, tengo que hacer esta venta, la mejor parte de todas las ventas que hice se realizaron después de que la gente dijera no. También recordó su error al haberse detenido a solo un metro del oro, pero dijo, esa experiencia fue una bendición disfrazada. Me enseñó a seguir adelante sin importar lo difícil que sea la marcha, una lección que necesitaba aprender antes de tener éxito en algo. Esta historia del señor Darby y su tío, la niña afroamericana y la mina de oro, sin duda será leída por cientos de hombres que se ganen la vida vendiendo seguros de vida, y a todos ellos. El autor desea ofrecer la sugerencia de que Darby le debe a estas dos experiencias su capacidad para vender más de un millón de dólares en seguros de vida cada año. La vida es extraña y a menudo imponderable. Tanto los éxitos como los fracasos tienen sus raíces en experiencias sencillas. Las experiencias del señor Darby eran comunes y bastante simples, pero tenían la respuesta a su destino en la vida. Por lo tanto, eran importantes para él como la vida misma. Se benefició de estas dos experiencias dramáticas porque las analizó y encontró la lección que le enseñaron. Pero... ¿Qué pasa con el hombre que no tiene ni el tiempo ni la inclinación para estudiar el fracaso en busca del conocimiento que pueda conducir al éxito? ¿Dónde y cómo se aprende el arte de convertir la derrota en peldaños hacia la oportunidad? En respuesta a estas preguntas escribió este libro. La respuesta requería una descripción de 13 principios, pero recuerda mientras lees. La respuesta que puedes estar buscando a las preguntas que te han hecho reflexionar sobre la extrañeza de la vida, puedes encontrarlas en tu propia mente, a través de alguna idea, plan o propósito que puedes sugerir en tu mente mientras lees. Una idea sólida es todo lo que se necesita para lograr el éxito los principios descritos en este libro que contienen lo mejor y lo más práctico de todo lo que se conoce en relación con las formas y los medios de crear ideas útiles. Antes de seguir adelante con nuestro enfoque de la descripción de estos principios, creemos que tienes derecho a recibir esta importante sugerencia. Cuando las riquezas empiezan a llegar, llegan tan rápidamente, en tan grande abundancia, que uno se pregunta dónde se han ocultado durante todos estos años de escasez. Esta es una declaración asombrosa y más aún cuando tomamos en consideración la creencia popular de que las riquezas solo llegan a quienes trabajan duro y durante mucho tiempo. Cuando comiences a pensar y a hacerte rico, observarás que las riquezas comienzan con un estado mental, con un propósito definido, con poco o ningún trabajo duro. Tú y todas las personas deberían estar interesadas en saber cómo adquirir ese estado mental que atraerá las riquezas. Pase 25 años investigando, analizando a más de 25 personas porque yo también quería saber cómo se vuelven los hombres ricos de esa manera. Aquí toma nota de una verdad muy significativa a saber. La depresión empresarial comenzó en 1929 y continuó hasta un récord histórico de destrucción, hasta algún tiempo después de que el presidente Roosevelt asumiera el cargo. Entonces la depresión comenzó a desvanecerse de la nada. Así como un electricista en un teatro eleva las luces de manera tan gradual que la oscuridad se transmuta en luz antes de que te des cuenta, así el hechizo de miedo en la mente de la gente se desvaneció gradualmente y se convirtió en fe. Observa muy cerca, tan pronto como domine los principios de esta filosofía, y comienzas a seguir las instrucciones para aplicar esos principios, tu situación financiera comenzará a mejorar y todo lo que toques comenzará a transmutarse en un activo para tu beneficio. ¿Imposible? De ningún modo. Una de las principales debilidades de la humanidad es la familiaridad del hombre promedio con la palabra «imposible». Él conoce todas las reglas de que no funcionará, él conoce todas las cosas que no pueden hacerse. Este libro fue escrito para todos aquellos que buscan las reglas que han hecho que otros tengan éxito y están dispuestos a apostar todo por esas reglas. Hace muchos años compré un buen diccionario. Lo primero que hice con él fue recurrir a la palabra imposible y recortarla del libro. Eso no sería nada imprudente de tu parte. El éxito llega a aquellos que se vuelven constantes del éxito. El fracaso llega a aquellos que se permiten con indiferencia volverse constantes del fracaso. El objeto de este libro es ayudar a todos los que buscan a aprender el arte de cambiar sus mentes de conciencia de fracaso a conciencia de éxito. Otra debilidad que se encuentra en demasiadas personas es el hábito de medir todo y a todos, por sus propias impresiones y creencias. Algunos que lean esto creerán que nadie puede pensar y hacerse rico, no pueden pensar en términos de riqueza porque sus hábitos de pensamiento están impregnados de escasez, falta de miseria, fracasos y derrotas. Estas personas desafortunadas me recuerdan a un chino famoso que vino a Estados Unidos para recibir una educación a la manera estadounidense. Asistiendo a la Universidad de Chicago, un día el presidente Harper conoció a este joven oriental en el campus. Se detuvo a charlar con él durante unos minutos y le preguntó qué le había impresionado como la característica más notable del pueblo estadounidense, el por qué. Exclamó el chino, de la extraña inclinación de tus ojos, tus ojos no enfocan. ¿Qué decimos de los chinos? Nos negamos a creer lo que no entendemos, creemos tontamente que nuestras propias limitaciones son la medida adecuada de las limitaciones. Claro, los ojos del otro no enfocan, porque no son los mismos que los nuestros, millones de personas miran los logros de Henry Ford después de su llegada y lo envidian, debido a su buena fortuna o suerte o genio o lo que sea que atribuyen a la fortuna de Ford, quizás una persona de cada 100.000 conoce el secreto del éxito de Ford, y los que lo saben son demasiado modestos o demasiado reacios para hablar de él, debido a su simplicidad. Una sola transacción ilustrará perfectamente el secreto. Hace unos años, Ford decidió producir su ahora famoso motor V8. Eligió construir un motor con los 8 cilindros completos fundidos en un bloque e instruyó a sus ingenieros para que produjeran un diseño para el motor. El diseño se puso en papel, pero los ingenieros estuvieron de acuerdo con un nombre en que era simplemente imposible. ¿Fundir un bloque de motor de gas de 8 cilindros en una sola pieza? Ford dijo, hacerlo de cualquier manera. Pero respondan, es posible, adelante, ordenó Ford. Y quedaos en el trabajo hasta que tengáis éxito sin importar cuánto tiempo se requiera. Los ingenieros siguieron adelante, no tenían nada más que hacer si querían permanecer como empleados de Ford. Pasaron seis meses, no pasó nada. Pasaron otros seis meses y todavía no pasó nada. Los ingenieros probaron todos los planes imaginables para llevar a cabo las órdenes, pero la cosa parecía fuera de discusión, imposible. Al final del año, Ford consultó con sus ingenieros y de nuevo le informaron que no había encontrado la manera de cumplir sus órdenes. «Adelante», dijo Ford, «lo quiero y lo tendré». Siguieron adelante y luego, como por un golpe de magia, se descubrió el secreto. La determinación de Ford había ganado una vez más. «Es posible que esta historia no se describa con precisión exacta, pero la suma y el contenido son correctos». «Si puedes…» Tú que deseas pensar y hacerte rico, deduce de él, el secreto de millones de Ford, no tendrás que mirar muy lejos. Henry Ford es un éxito, porque comprende y aplica los principios del éxito, uno de ellos es deseo, saber lo que uno quiere. Recuerda esta historia de Ford mientras lees y selecciona las líneas en las que se ha descrito el secreto de su estupendo logro. Si puedes hacer esto, si puedes identificar el grupo particular de principios que hicieron rico a Henry Ford, puedes igualar sus logros en casi cualquier vocación para lo que estés preparado. Tú eres el amo de tu destino, el capitán de tu alma, porque... Cuando Henry escribió las líneas proféticas, «Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma», debería habernos informado que somos los amos de nuestro destino, los capitanos de nuestra alma, porque tenemos el poder para controlar nuestros pensamientos». Debería habernos dicho que el éter en el que flota esta pequeña tierra, en el que nos movemos y tenemos nuestro ser, es una forma de energía que se mueve a una velocidad de vibración inconcebiblemente alta y que el éter está lleno de una forma de poder universal, que se adapta a la naturaleza de los pensamientos que tenemos en nuestra mente y nos influye de manera natural para transmutar nuestros pensamientos en su equivalente físico. Si el poeta nos hubiera dicho esta gran verdad, Sabríamos por qué es que somos los amos de nuestro destino, los capitanes de nuestras almas. Debería habernos dicho con gran énfasis que este poder no intenta discriminar entre pensamientos destructivos y pensamientos constructivos, que nos impulsará a traducir en realidad física pensamientos de escasez tan rápido como nos influirá para actuar sobre los pensamientos de riqueza. Él también debería habernos dicho que nuestros cerebros se magnetizan con los pensamientos dominantes que tenemos en nuestras mentes, y por medios con los que nadie está familiarizado, con imanes, atraen hacia nosotros las fuerzas, las personas, las circunstancias de la vida que armonizan con la naturaleza de nuestros pensamientos dominantes. Debería habernos dicho que antes de que podamos acumular riquezas de gran abundancia, debemos magnetizar nuestras mentes con un intenso deseo de riquezas, que debemos volvernos conscientes del dinero hasta que el deseo de dinero nos impulse a crear planes definidos para adquirirlo. Pero siendo poeta y no filósofo, Henley se contentó con enunciar una gran verdad en una forma poética, dejando a quienes lo seguían interpretar el sentido filosófico de sus líneas. Poco a poco la verdad se ha ido revelando, hasta que ahora parece seguro que los principios descritos en este libro guardan el secreto del dominio sobre nuestro destino económico ahora estamos listos para examinar el primero de estos principios. Mantén un espíritu de mente abierta y recuerda mientras lees. Que no son invención de un solo hombre, los principios se obtuvieron con las experiencias de vida de más de 500 hombres que de hecho acumularon riquezas en grandes cantidades. Hombres que comenzaron en la pobreza, con poca educación, sin influencia, los principios funcionaron para estos hombres, puedes ponerlos a trabajar para tu propio beneficio duradero. Te resultará fácil de hacerlo, no difícil. Antes de que leas el próximo capítulo, quiero que sepas que transmite información objetiva que fácilmente podrá cambiar todo tu destino financiero, ya que en definitiva ha traído cambios de proporciones estupendas a las dos personas descritas. También quiero que sepas que la relación entre estos dos hombres y yo es tal que no podría haberme tomado libertades con los hechos. Incluso si hubiera querido hacerlo, uno de ellos ha sido mi amigo personal más cercano durante casi 25 años, el otro es mi propio hijo. El éxito inusual de estos dos hombres, éxito que acreditan generosamente el principio descrito en el capítulo siguiente, justifica esta referencia personal como medio para enfatizar el poder trascendental de este principio. Hace casi 15 años pronuncié el discurso de graduación de Salem College de Salem, West Virginia, y se hincapié en el principio descrito en el siguiente capítulo, con tanta intensidad que uno de los graduados se apropió definitivamente de él y lo convirtió en parte de su propia filosofía. El joven ahora es miembro del Congreso y un factor importante de la presente administración Justo antes de que este libro llegara al editor, me escribió una carta en la que expresaba tan claramente su opinión sobre el principio esbozado en el siguiente capítulo, que he optado por publicar su carta como una introducción en este capítulo. Te dan una idea de las recompensas que vendrán. Estimado Napoleón, mi servicio como miembro del Congreso me ha dado una idea de los problemas de los hombres y mujeres, por lo que he escrito para ofrecer una sugerencia que puede resultar útil para miles de personas dignas. Con disculpas, Debo aclarar que la sugerencia, si se aplica, significará varios años de trabajo y responsabilidad para usted. Pero me anima a hacer la sugerencia porque conozco su gran amor por brindar un servicio útil. En 1922 pronunció el discurso de graduación de Salem College cuando yo era miembro de la clase de graduados. En ese discurso sembró en mi mente una idea que ha sido responsable de la oportunidad que tengo ahora de servir al pueblo de mi estado y seré responsable en gran medida de cualquier éxito que pueda tener en el futuro. La sugerencia que tengo en mente es que plasme en un libro la suma y el contenido del discurso que pronunció en Salem College y de esa manera le dé a la gente de Estados Unidos la oportunidad de identificarse de sus muchos años de experiencia y asociación con los hombres que por su grandeza han hecho de Estados Unidos la nación más rica de la Tierra. Recuerdo como si fuera ayer la maravillosa descripción que dio del método por el cual Henry Ford, con poca escolaridad, sin un dólar, sin amigos influyentes, alcanzó grandes alturas. Entonces decidí, incluso antes de que hubieran terminado su discurso, que me iría de un lugar sin importar las dificultades que tuviera que superar. Miles de jóvenes terminarán sus estudios este año y en los próximos años. Cada uno de ellos buscará un mensaje de aliento práctico como el que recibí de usted. Querrán saber a dónde acudir, qué hacer para empezar en la vida. Usted puede decírselos, porque ha ayudado a resolver los problemas de muchísima gente. Si hay alguna forma posible en la que pueda permitirse prestar un servicio tan excelente, puedo ofrecerle la sugerencia de que incluya con cada libro uno de sus cuadros de análisis personal para que el que compre el libro pueda beneficiarse de un autoinventario completo que indica cómo me indicó hace años exactamente lo que se interpone en el camino del éxito. Un servicio como este, que proporciona a los lectores de su libro una imagen completa e imparcial de sus defectos y virtudes, significará para ellos la diferencia entre el éxito y el fracaso. El servicio no tendría precio. En la actualidad, millones de personas se enfrentan al problema de tener un retroceso a causa de la depresión y hablo con experiencia personal cuando digo que sé que estas personas sinceras agradecerán la oportunidad de contarles sus problemas y recibir sus sugerencias para solucionarlos. Usted conoce los problemas de quienes se enfrentan a la necesidad de empezar de nuevo. Hoy en día hay miles de personas en los Estados Unidos a quienes les gustaría saber cómo pueden convertir sus ideas en dinero. Personas que deben empezar de cero, sus finanzas y recuperar sus pérdidas. Si alguien puede ayudarlos, es usted. Si publica el libro, me gustaría tener la primera copia que salga de la prensa autografiada personalmente por usted. Con los mejores deseos, créame cordialmente, Gengis Randolph.